Buenos días, amigas. Amigas, buenos días. Aquí está mi niña. Dije hola, Didi. Ven. Levántate. Hola, hola. Hola, amigas. ¿Te vas a la escuela? Sí. ¿Te va a la escuela? Muy buenos días, amigas. Ay, mi casa es un reguero. Ay, amigas. Jordan, levántate. No se quiere levantar mi niño Es que no lo culpo Hace una nevadota y un frío Estoy haciendo mi mate ventijita. Cuidado hija no te caiga Ay amigas Estamos aquí Me voy a hacer mi mate Ahí la, viene la niña Dí sí, hola okay. Buenos días amigas ¿A dónde te vas Iri? Okay. ¿A dónde te vas? <ríe> Tiene vergüenza, amigas. Nos, nos estamos levantando y hay una nevada y un viento. Miren, amigas, miren, amigas, miren cómo está: sí, snow. snow, viento. Está horrible, hija. Ay, me estoy haciendo mi mate, amigas. Hola, amigas, ¿cómo están? Stephanie. Oh, estoy aquí en la casa. Um, son las 9 de la mañana y um, me acabo de levantar. No me siento bien hoy. Uh, hoy es enero 3 y no sé, amigas. No sé qué va a pasar conmigo y mi familia. No tenemos para pagar la renta. Este... Mi esposo remodela casas, pero... Oh. Hola. Hola hijo, ¿cómo estás? No hay internet. Yo sé, lo cortaron hoy. Cortaron el internet hoy. No sé si voy a poder seguir bajando videos porque todavía no tengo habilitado el... Todavía no tengo habilitado el, el, el en vivo en mi teléfono. Amigos, déjenme les cuento mi historia. Yo sé, hijo. ¿Qué podemos hacer? ¿Lean libros? si ¿Sí tienen libros. si ¿Sí hay libros, busca. Está lleno de libros. Me estoy quitando mi maquillaje porque... No sé qué... Ah, dentro, dentro del ojo, amigas. Oh. Mi, Ay, amigas, me entró limpiador facial. En mi ojo me estoy quitando mi maquillaje porque... Ayer me acosté, estaba tan cansada. Es que estoy nerviosa porque... Um, no sé qué pasa. No ha salido trabajo, hay mucha nieve. Bajó mucho el trabajo y mi esposo trabaja en construcción, este, entonces, no nos ha ido muy bien. Ya saben, hay tiempos buenos, hay tiempos malos. Eh, nos, no, nos hemos atrasado, estamos a tres y todavía no hemos... Con... y le había salido un deck para construir, porque ahorita la gente este, agarra sus taxes y no sé qué pasó, y la señora encontró muy caro el precio. Entonces no, no, no pudimos... Este. Ay, me tengo que bañar hoy. Se me rompió mi carro. Al rato vamos a ir a ponerle una pieza que nos salió carísima, amigas, carísima. Y con esto de mi operación yo no puedo trabajar, así que... Oh todo lo de mi hermana, pero bueno, les iré contando, me irán acompañando, quiero mostrarles mi vida y, y cómo se sale adelante, si sirvo de inspiración para alguien, para los que piensan que acá en Estados Unidos la vida es fácil, eh, déjenme decirle amigas, que no. No es fácil la vida, a veces tienes, a veces no, y aquí como en todos lados hay problemas, no sé qué va a pasar con nosotros, no lo sé. Bueno, mi cara está horrible, oh, estoy toda hinchada, amigas que me recomiendan, este, el estrés, el estrés, nos cortaron el cable hoy, no hemos podido pagarlo en tres meses y con el estrés de, tengo arritmias por el estrés de lo que pasa con mi hermanita, de no haber podido juntar, um, bueno, bueno. Hoy, ahora las llevo, los niños están comiendo abajo, Jorge les preparó, a mí también, mi esposito me preparó un biscuit que los hace él, son más ricos que los de McDonald's, y tenemos hacer a este punto, pues bueno, las miro al rato, me voy a dar un baño y nos vamos a ir a, a poner la pieza a mi carro que se rompió. Gracias por acompañarnos amigas. Ay, este... Suspendieron las clases hoy porque es 3 de enero y va a haber tormenta amigas aquí en Utah, una tormenta fea. Solo espero que no se corte la luz. Generalmente cuando la luz se corta, eh, cuando hay tormenta cortan la luz. Y cerró el departamento, todo, todas las oficinas del gobierno. Así que creo que la cosa va a estar brava. Ay, amigas. Pues al rato las veo. Besitos. Voy a levantarme. Ay, bueno, nos levantamos como a las 5 de la mañana. Pero a, como a eso de las 7 llegó la notificación de los niños de que no tenían escuela por el temporal. Entonces ya me quedé tomando aquí mi desayuno, mi cama, mi matecito caliente. Y bueno, ya ahí ven que llegó el niño. Y no podía, amigas, conectar mi teléfono. Ya no tenía internet, estoy usando el, el del teléfono. Y bueno, quién sabe por cuánto. Así que si, si no ven videos, no se preocupen. A ver si sale algún trabajo para mi esposo y podemos pagar el internet... Así que voy a estar bajando videitos con el celular y no voy a estar haciendo en vivos, amigas, porque, como les digo, todavía no tengo el número de suscriptores que se requiere para poder hacer en vivos en mi celular. Así que, ay, amigas, qué horror. Las miro al rato, nos vemos. Vamos amiga. Aquí estamos, y hola Dayan, hola. mi niña me está maquillando amigas, saben qué? hoy es 3 de febrero y Te entró en tu ojo hija y este no hay nada que hacer, suspendieron las clases y mi esposo fue a arreglar el carro con el niño y estoy aquí con Dayan y me está maquillando, amigas. ¿Qué les parece? ¿Mmm? Mi niña me maquilla. ¿No tuviste escuela hoy, hija, verdad? No. Aquí estoy de vaga, de vaga, con la, la huevonada. ¿Mmm? No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Ah, miren qué guapa miren. ¿A poco? En tus tu ojos No, no va a aparecer tan bien Porque tienes brinco okay. Pero Pero es Es okay. Dice yeah. mi niña que, que tengo arrugas En mis ojos y que no me voy a No se me va a ver muy bien Este maquillaje Para ah, <risa> el parte de tus ojos Qué linda que estoy, amigas. Ahora después me conecto para que me vean. que ayer cuando me estaba haciendo mi cabello les dije que que tenía el cepillo quiero uno de estos a ver qué tal porque como en esta parte de acá ay, se me, como que me quedé sin batería amigas que creen como que en esta parte de aquí junta mucho olor el, este tipo así y no podía esta me reencanta y este wow para hacer curly amigas para ponerse guapa ¿Qué tal este, eh? ¿Qué piensan? Y esto para los caballeros, a ver para ese Valentine si se ponen. A mi esposo parece que me está queriendo decir algo. ¿Lo quieres? ¿Lo quiere? Sí lo quiere, dice. Dice, habla o okay. qué te comieron la lengua mm. los ratas. La abuela le duele, pobre. Mm, Pobrecito. No, no. Ay, sí, de, amigas. Uh, natural sea butter. Bueno, otro día vemos esto. Oh, sí. Miren, miren el viento, miren. Está feo, amigos, está feo. Aquí en Utah está frío hoy. Ay, amigas. Miren la tormenta que hay. No, es Sigue el frío so, Como les cuento No me atendieron yes, Les decía Se me bajó la batería Ya son las 5 de la tarde No me atendieron Fui al médico, pasé por la tienda este, A buscar unas medicinas no, no me atendió la doctora Por la tormenta Cerró todo aquí en Utah so, Otra vez me volvieron a a, a cambiar mi cita preoperatoria so, No la pude tener so, No sé todavía que vuelva el miércoles O so, el miércoles voy a estarles bajando video No tenemos para la renta Mi esposo no tiene trabajo Oren amigas Por favor, les pido Las estoy viendo la semana que viene Con otro videito A ver si puedo bajar video el sábado Ya no tengo internet Voy a ver qué no sé, las quiero mucho amigas, este, no se pierdan mis videos, compartan, suscriban, comenten y activen la campana. Yo ya les estaré contando más de lo que pasó, qué está pasando con lo de la renta, con lo del trabajo. Oren para que mi esposo encuentre el trabajo, que pare la tormenta y pueda tener trabajo, la construcción. Uh, no es el mejor momento, no sé qué hacer eh, Nos acaban de cortar el cable hoy Y ya mero nos cortan la luz, el gas No sé, amigas, no, no sé Las quiero y bueno, ya iremos viendo Me voy a tratar de conectar y bajar video Con el internet que me quede del teléfono hasta que me lo corten Y bueno, cuando me vuelva a encontrar trabajo mi esposo O haga mis limpieza si es que me salen y puedo les dejo saber de mí um, las quiero mucho amigos sigan apoyando mi canal y ya volveremos los quiero a todos gracias a todos los que me saludan y bueno ya me voy a bañar a los niños para acostarlos a dormir um, los quiero mucho um, no sé a dónde mirar no sé cuál es siempre no sé para donde sea que pongo la cámara estoy viendo para el costado entonces, como que voy a mirar la cámara a ver así. ¿Qué tienes, hijita? el medio se fue mi tongue y Ah, sí, me recuerdan que les dije que mi niña está. Ay, amiga, nos ha llovido sobremojado. Mi niña tiene infección. Está tomando antibióticos. Sorry, mi amor. Toma bastante agüita. Ok, me voy, amigas. Ah, las quiero mucho. Nos vemos. Oren por mi familia, por favor, para que. ...mi esposo consiga trabajo... ...y para que no nos corran de aquí... ...este... ...no sé... ...creo que el 5... ...3, 4, 5... ...el miércoles... ...nos van a avisar si... ...si tenemos que dejar la casa... ...no sé, porque no, no hay, no hay... ...no sé qué va a pasar... ...las veo... ...besitos...